El 12 de febrero de 1817 en la cuesta de Chacabuco ocurrió uno de los eventos militares más importantes de nuestra historia patria la batalla de Chacabuco donde las fuerzas que pertenecían al ejército del Libertador, comandadas por José de San Martín y Bernardo Higgins, derrotaron a los tercios españoles. Tres días después, en un cabildo abierto, los ciudadanos de Santiago, los vecinos, en realidad, de la ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile, optan por designar a José de San Martín como el primer director supremo. Sin embargo, San Martín tenía otros intereses, pues su visión era liberar a Perú de la monarquía española. En consecuencia, declinó el cargo y pasó a ocupar su lugar. Bernardo Gigi, que al día siguiente, mediante el mismo expediente, es designado director supremo con la firma de 185 vecinos que aprobaron que él fuera quien dirigiera el país durante el denominado periodo de la patria nueva.